se las amañaron los que programaron el framework de TOA para vincular la parte de PHP con la parte de la interfaz. ¿sí? Lo que hicieron fue pensar en un modelo de vetos. Cuando, ¿Qué pasa cuando, yo, cuando el servidor tiene que armar la página que ve el usuario? Cuando tiene que armar la página de esta pantalla de la pantalla de inicial. El, el servidor tiene que saber si va a mostrar un cuadro, si va a mostrar un formulario, tiene que saber qué columnas va a tener y demás. Todo eso lo estuvimos definiendo a través de los mismos mecanismos que tiene el framework de TOA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 va a buscar adentro de la clase una función que se llame así, la va a ejecutar y después de ejecutar esa función va a armar el cuadro. ¿sí? Como nosotros no hemos creado esa función todavía en PHP, Toba busca si hay un procedimiento que se llama así, no encuentra nada y arma el cuadro. Sí. Y como vimos no tiene datos. Podríamos aprovechar que Toba busca esa función y la ejecuta para en ese momento cargarle datos al cuadro y así cuando Toba arme el cuadro para mostrarle al usuario ya tenga los datos los datos cargados. ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde, en qué archivo metemos esa función con ese nombre para que todo lo encuentre? Lo que tenemos que hacer es: si se si acuerdan si de las clases que dimos de objetos, de programación orientada a objetos, las clases se pueden extender para agregarles. En este caso, existe una clase que está definida para el TSI, y nosotros queremos extender esa clase y agregarle a esa clase un procedimiento. El procedimiento que habíamos pactado con todo para la configuración del cuadro ¿sí? entonces yo tengo que extender la clase de SSI y, y agregarle esa función la función se llama conf habíamos pactado con la gente que hizo todo el framework que la función se va a llamar conf y en bajo y nombre del cuadro, ¿Cómo se llama nuestro cuadro? se llama cuadro, entonces vamos a crear un archivito, esta es nuestra carpeta la carpeta de nuestro proyecto se acuerdan que aquí habíamos creado la, la carpeta base de datos? y ahí teníamos el modelo eh, y se abre un, un navegador se ve, bueno. Entonces vamos de nuevo. Entramos a la carpeta donde está instalado TOBA, a proyectos. Esta es la carpeta de nuestro proyecto. Entramos y acá tenemos las carpetas de, del proyecto. Ahí está primerita la carpeta de la base de datos que habíamos creado hoy y adentro tenemos nuestros dos archivos .sql, modelo y datos. Vemos que TOBA cuando nos creó el, el resto de las carpetas las creó todo, sí, y este archivo. Una una de las carpetas que se llama metadatos, en esta carpeta TOA guarda todo lo que acabamos de agregar, los nombres, la cantidad de columnas que tiene el cuadro, eh, la operación que acabamos de crear, la cantidad de pantallas de, de que tiene la, el CI, el CI. que el CI está dentro de una operación, de cuál operación está, todo eso que acabamos de, de agregar, usando el framework de TOA se guarda acá en Metadatos. Primero, cuando, mientras la estamos editando, haciendo clic por acá, agregando un SI y demás, eso se va guardando en la base de datos, en Postgres. Y para que toda esa información se vuelque a esta carpeta de MetaDatos, yo tengo que, con un comando, una línea de comandos, así como hicimos hoy, TOA proyecto para crear, tengo que hacer todo proyecto, exportar, y todo va a volcar todos esos datos que están en la base de datos, a la base de MetaDatos. Sí. Ah. Todo eso que agregamos, interactuando con Tomás, con el prueba, con la parte gráfica del prueba Y en PHP, en esta carpeta, otra vez convenimos con la gente que programó Tomás y ahí adentro vamos a meter la programación PHP ¿Sí? Fíjense que hoy con el asistente habíamos creado la operación tipo de documentos y lo... nosotros ahora queremos crear un archivo y queremos en ese archivo meter esa, esa función que dijimos, ¿no? y en bajo y en bajo, cuadro El asistente hizo eso, cuando hizo su operación pero lo puso en esta carpeta y nosotros le dijimos que cree esa carpeta durante la creación del asistente. esta es la carpeta de la operación del asistente. ahí está el php que creó el asistente. bueno, nosotros vamos a cre queremos crear un, una carpeta nuestra para nuestra operación entonces le vamos a llamar tipos de documentos manual ¿Sí? okay. ahí adentro creamos nuestro archivo un archivo vacío y le vamos a llamar eh, ci- ¿como le habíamos puesto? tipos de documentos ¿Sí? manual.php entonces creamos nuestro archivo .php Ese archivo está vacío Si yo lo edito, ¿Será que se ve algo ahí? Bueno, un archivo de PHP ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo se programa el PHP? ¿Qué tiene dentro de un archivo .php? Ni idea Bueno, los archivos PHP O sea, código PHP Dentro de un archivo PHP Se describe entre, estos, entre estas dos etiquetas ¿sí? Abrimos un archivo angular. PHP no pregunta, PHP Y acá en el medio va todo el código PHP y para cerrar, ponemos un signo de pregunta y cerramos el coche celular. Ok, acá vamos a meter código PHP. Eh, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es extender una clase que ya existe, la clase de CI. PHP, para crear una clase, yo tengo la palabra clave CLASS. Fíjense que el Atom me está sugiriendo que él me puede ayudar con la sintaxis. Y si yo aprieto tab ahí, el Atom me crea un, eh, una planilla, claro, la estructura de cómo se... Declara una clase. Entonces, tengo una clase. ¿Cómo se va a llamar mi clase? Yo acá puedo poner lo que quiera, pero vamos a poner CI-TiposD. Como bueno, le digo, yo puedo llamarla mi clase como quiera. Lo único que sí me tengo que acordar cómo se llama, porque más adelante, cuando yo le diga oh, a todo, venía a buscar en este archivo la extensión de este CI, tengo que ponerle exactamente lo que yo quiero ¿Ok? Y acá me dice que va, que extiende, extiende otra clase. La clase, lo que queremos extender es el CI ¿Sí? y las clases de todo para los CI las, las podemos encontrar dentro de nuestro propio proyecto dentro de nuestro propio proyecto acá en la carpeta PHP en la carpeta de todo que sí. se llama extensión todo ¿Sí? ahí tenemos componentes y acá están todas las clases ¿Qué? que todo usa para los distintos componentes estas clases están cuando, cuando hicimos todo proyecto crear el framework las, las creó ¿Sí? para nosotros y le puso delante el nombre de nuestro proyecto ¿Sí? ¿Sí? entonces nosotros queremos tener un CI todos los CI que creemos a través de TOA, van a implementar esta, esta clase Aprender y un bajo seguir. Si yo abro esa, esa clase Vemos que el framework lo que veo es una clase llamada Aprender y un bajo seguir, que extiende a todos SEI sí. Esta es la clase que los programadores de TOA Llenaron con un montón de funciones y demás Todos nuestros seis, todos los seis de nuestro proyecto Van a estar implementando esta clase Aprender seis de nuestro proyecto O sea que si yo veo la función que queremos agregar a nuestro seis La veo acá le agrego esa función conf de majo cuadro, perdón, función conf de majo cuadro si lo agrego acá esa función, ese i que acabamos de, de agregar allá va a funcionar o sea si yo pongo acá todas las funciones de PHP para traer los datos y demás ese cuadro va a funcionar porque ese cuadro está usando esta clase para definirse es hicieron los probadores de todo y además tiene la función de conjugador. Cuando va a buscar la función, esa la encuentra y carga los datos y todo funciona. Pero hay un problema, porque yo dije al principio, todos los CI de nuestro proyecto van a definirse con esta. O sea que todos los CI, incluso los que no sean de tipo de documento, van a tener que traer los de tipo de documento. Y eso no lo queremos. O sea, Entonces, acá no va esta función. ¿Sí? Nosotros vamos a extender. Esta clase, aprender 6 que es el archivito que estamos creando. Voy a cerrar el, el archivo. Entonces, este es el archivito que estábamos creando, ok. Y yo voy a extender aprender guión 6. Así era, ¿no? Entonces, extiendo aprender guión 6. Me estoy creando mi propia clase que se llama 6 tipos de documentos que extiende aprender guión 6 y ahí defino la función const ¿Sí guión moco. Si se acuerdan de las clases de programación en a objetos esencialmente lo que, estamos, lo que estamos haciendo acá es que esta clase CI, tipos de documento tiene todo lo que tiene esta clase aprenderse, todo, todas las funciones, procedimientos y demás que eso ya lo programaron la gente que hizo TOA todo eso está acá, no lo vemos, pero está acá es ¿Sí? como si lo escribieramos sí. si nosotros todo eso que ellos escribieron en esta clase o sea nosotros lo escribieramos escribiendo acá y al final de eso, lo que nosotros vamos a agregar acá que es la función cómo dijimos que se llamaba nuestra función que queríamos agregarle y bajo y bajo y ¿Wow. bajo bien, habíamos pactado con la gente del record que esto es así ¿no? que todo iba a buscar una función que se llama así lo que también pactamos en ese momento es que esa función recibe un argumento Recibe un cuadro, recibe el cuadro que se está queriendo configurar ¿Okay? Si yo defino la función moque, moque, moque cuadro", y no le pongo ningún argumento acá A la hora de, de abrir la operación me va, todo me va a decir que hay un error Va a fallar, no, ni siquiera va, no se va a armar el cuadro Me va a decir que falta el argumento cuadro cuando toma, al momento de armar el cuadro, viene y busca la función, la va a encontrar porque la acabamos de programar y a esa función la va a llamar, la va a invocar y le va a pasar el objeto cuadro que hay que configurar, ¿sí? Lo va a pasar acá como primer argumento. Nosotros acá podemos poner el nombre que queramos, este es un nombre de variable. Dentro de esa variable va a estar el objeto cuadro con el que vamos a trabajar, ¿sí? No hace falta que se llame cuadro, pero si se llama cuadro es más intuitivo, ¿sí? Sabemos que es un cuadro, que es el cuadro que tenemos. Entonces, acá deberíamos meter la lógica para leer de la base de datos, ¿sí? para hacer un select y obtener todos los datos que están en la tabla, tipo 2. <risa> Antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es crear un, un array con datos ficticios. Y esos datos se los vamos a meter al código como si hubiesen venido de la base de datos. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Alguien sabe cómo se crea un array en, en PHP? ¿No? ¿Y alguien sabe cómo se crean variables en PHP? Bueno, me voy a crear una variable para los datos y la voy a llamar datos. ¿Sí? así, yo estoy creando una variable no hace falta que ponga batch ni nada, simplemente yo digo datos el operador de asignación y acá voy a, las, eh, voy a poner los datos que se van a guardar dentro de esta variable las variables en PHP se generan así yo quiero crear un array los arrays se crean de esta manera todas las instrucciones de TOA de PHP, terminan con un tipo. los arrays se harán de esta manera abriendo y cerrando por check. en el medio yo, por ejemplo, no? si lo dejo así, estoy creando una variable que se llama datos y que es una regla así, una regla que no tiene nada. Pero, en este caso, yo quiero agregar qué necesitamos para nuestro, para nuestro cuadro. Nuestro cuadro tiene dos columnas, una id, una columna id y una columna nombre, ¿sí? Claro. Son los datos, como si, tal cual como vendrían de la base de datos con una consulta de php a, a el el, SQL. al ser, ¿sí? Cuando se hace una consulta a la base de datos por php con TOBA, TOBA ejecuta el SQL contra el o sea, el servidor de base de datos, el servidor le devuelve los datos a Toba y Toba nos devuelve eso transformado en una red. ¿Okay? Vamos a ver cómo se arma esa red, ¿Cómo, es, cómo sería el resultado acá explícitamente. Bueno, vamos a ver nuestro cuadro, dijimos. Nuestro cuadro acá, ¿cómo está definido nuestro cuadro? Tiene dos columnas, ID tipo de tipo documento y tiene la columna nombre. ¿Sí? Tiene esas dos columnas. La dejamos esta de ID para ver cómo funciona o la borramos? Vamos a poner el ID primero y después el nombre. Sí. Entonces, estas son las dos, las dos columnas que tiene mi cuadro. Mi array, el array de los datos, va a tener que tener esas dos columnas con ese nombre. ¿Ok? Exactamente con los mismos nombres que yo puse acá. Si yo me equivoco al armar el array y en vez de poner ID tipo de documento con una S al final, cuando cargue los datos al, al array, al cuadro, cuando cargue los datos al cuadro, no va a encontrar eh, la columna que se llama exactamente así, y vamos a ver que la columna va a quedar vacía ¿eh? ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es definiendo la primera fila de mi Array, la primer fila de mi Array, sería, Este, sería, este, estos Arrays son Arrays asociativos, y ahora les vamos a mostrar cómo funciona. La primera fila, en la columna, y de, tipo de documento, ¿qué vamos a tener? Un número, un 1, coma, en la columna. La otra columna es nombre propio, sí, ¿no? nombre. No. nombre, nombre, nombre que va a tener, un string, ¿sí? Comillas simples, un string. De <coughs> Y vamos a poner acá inventado. Para saber que esto, está, que esto es lo que armamos nosotros en PHP y no lo que viene de la base de datos. Claro. Y Entonces, esta sería este array sería la primer fila de mi, de mi cuadro, ¿sí? de lo que quiero que se vea en el cuadro, Este array va a estar adentro de otro. la vida, así que en vez de la variable dato vamos a poner fila 1 okay. fila 1, va a ser una array, vamos a crear la fila 2 copio, pego, fila 2, y el tipo de documento, 2 vamos a ponerle 5, nada, 2, y vamos a poner también inventado, pero, que era y beta entonces tengo una variable un array fila 1, una raíz fila 2 ¿Sí? y todos todo estos todo arrays tienen que estar guardados en una sola variable entonces la variable va a ser datos y en la variable datos que es una raíz también vamos a poner eh, en la posición 0 la fila 1 y en la posición 1 la fila 2 ¿Okay? entonces yo tengo acá una raíz con dos filas esta, esto sería así, esto es una array este array en la posición 0 tiene la array, fila 1 y en la posición 1 tiene yo me creé tres variables para armar. Internet. Yo podría, podría, en vez de crearme este array de acá, esta variable de acá, cortar esto hasta acá y pegarlo donde dice fila 2. Y cortar esto hasta acá y pegarlo donde dice fila 2. ¿Sí? Y me queda una sola línea larga y tal vez un poco difícil de comprender, pero no tengo tantas variables. Voy a hacer eso, ¿sí? En la posición 0 tengo eso y en la posición 1 tengo esto. Así, es más difícil de entender, pero es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, en la posición 0 tengo este array y en la posición 1 tengo este otro ray. Lo podemos ordenar de esta manera. Eh, cuando estoy programando en PHP, el compilador de PHP no ve los espacios ni los enters. Yo puedo meter el AVERTIC para las ventas y espacios Para ordenarme y ver más fácilmente lo que está pasando Sí, por ejemplo lo puedo ordenar de esta manera y es más fácil de entender En la fila 0, el 20 de array, con acá Con de documento 1, nombre tanto, y el 19.2, nombre tanto si a seguir agregando filas, podría copiar y pegar Y poner la fila, la fila 3, ¿Qué otro tipo de documento hay, libreta de enrolar. Listo tengo mi, array da, eh, mi variable llamada datos. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con esta? Esto es lo que me traería, si yo hago una consulta a la base de datos y la base de datos tiene estos datos, tiene tres filas con ID 1, 2, 3 y estos nombres, me traería toda una variable de datos con una array así formateada. Eso directamente se lo paso al cuadro. Dijimos, todo va a buscar una función que se así, me va a pasar el objeto cuadro y yo acá lo voy a usar a ese objeto entonces acá escribo cuadro estoy usando la, el objeto cuadro este es el operador de, de cómo se llama este operador en, en PHP de selección de, operador flecha con la flechita accedemos a las propiedades y a las funciones que tiene el objeto entonces todo nos pasó cuadro ¿Sí? los cuadros en todo tienen distintas funciones y variables dentro del objeto de Para acceder a, hay una función que se llama setData. Hay una función que tienen todos los cuadros de TOBA que se llama setDatos. A esa función le tenemos que pasar el argumento que acabamos de crear, o la variable que acabamos de crear, de la variable write, y con esto, cuando TOBA encuentre esta función y la ejecute, el cuadro va a setearse con estos datos que acabamos de inventar. ¿Sí? Listo, terminamos de, de crear nuestra, nuestro archivito, okay. creo que está todo bien. Acá podríamos comentar la clase en este lugar de acá arriba, no se ve tal vez en la. Pero eso son comentarios, ¿sí? podríamos comentar para qué es esta clase. Volvamos al navegador, vamos a la carpeta de proyecto de toda, vamos a nuestro proyecto, entramos a la carpeta PHP y acá está nuestra carpeta, la carpeta tipos de documentos manual y el archivito que acabamos de. Programar en Python, o sea, que le agregamos de agregar todo el código. Pero. Listo, pudimos armar un archivo con lo que queríamos. ¿Qué creen que pasa si yo ejecuto ahora el proyecto? Y ahora nuestra operación. A ver, opa, ¿qué pasó? Pasó eso? que yo agregué una carpeta, le puse el nombre que quise, agregué un archivo, pues le no puse el no. nombre que quise el archivo, no, y después no, no, ejecuté el, y después ejecuté el proyecto. No, no, no, no, no. Toa no se enteró de que existe ese archivo. Yo tengo que decirle a Toa. Este, acá está el archivo que extiende este CI y la clase, de, la clase que yo creé se llama así ¿Dónde hago eso? <risa> ¿A dónde voy para decirle eso a todos? Tengo que ir a mi CI, vamos a cerrar el del asistente y vamos a ver nuestro, nuestra operación Acá está nuestro CI, nuestro CI con las, sus dos pantallas y el cuadro Y lo que estoy extendiendo es el CI Entonces, ¿Cómo se extiende un CI? Venimos a la, al lapicero, se me cerró la sesión de todo, voy a tener que entrar de nuevo Damos parámetros, tipo de documento manual, acá está, nuestra operación, nuestro CI, la pantalla inicial, la de edición, y este es nuestro CI. Vamos a editar las propiedades de nuestro CI, haciendo clic en el lapicero, y acá vemos que dice subclase y subclase archivo. Acá le vamos a decir a todas dónde está el archivo y cómo se llama la clase. ¿Cómo, cómo se llama la clase? Nosotros le pusimos el nombre que hicimos a la clase, le tenemos que decir a todas cuál es ese nombre que hicimos. Entonces, cómo se llama la carpeta y el archivo que creamos. La carpeta se llama tipos de un bajo de y un bajo documento y un bajo manual así se llama la carpeta así tenemos que empezar a escribir acá la dirección del archivo todo va, va a ir por defecto a buscar a, dentro de la carpeta php a donde le vamos, vamos a estar acá. barra y ahí tenemos que poner el nombre de nuestro archivo copiamos el nombre de nuestro archivo control c y lo pegamos acá seis tipos de php. seis tipos de documento, tipo documento manual.php y cómo se llama la subclase? fíjense que cuando yo me muevo, el, cambio la, el foco a la opción de su clase, a de su clase toma, automáticamente toma el nombre del archivo y lo pega acá esta es una convención de PHP la mayoría de los programadores en PHP le ponen al sí. archivo el mismo nombre que tiene la clase nosotros qué nombre le pusimos al archivo? le pusimos CI de bajo tipo de documento manual y qué nombre le pusimos a la clase? coincide? CI de documento estamos rompiendo una convención Tenemos que cambiarla acá Estamos rompiendo una convención, esto no es, un, no es algo... no va a fallar Si yo le pongo este nombre a la subclase ahí en toda va, va a andar, digamos. Pero estamos rompiendo una convención que usa la mayoría de los programadores de Estamos siendo desordenados, por decirlo de una forma En vez de ser ordenaditos como todos, estamos siendo desordenados Entonces para no ser desordenados, vamos a ponerle el mismo nombre a la clase que al archivo El archivo se llama así, la clase se llama igual, le damos a guardar Y ahora, volvemos al editor Vemos que está todo, ¿todo bien, la dirección del archivo está bien, el nombre de la clase está bien Le damos guardar, y si cruzamos los dedos, cuando abramos nuestra operación, ahora va a ser diferente Vamos a parámetros, abrimos nuestra operación, y tenemos un error Me dice, la clase CI, tipos de documentos manual, no existe Algo o tipeé mal, o le puse mal el nombre del archivo, no coincide algo Tipos de documentos, acá hay una S, y acá falta esa S Guardar. tipos de documentos manual Toma nos hizo caso, fue a ese archivo a buscar la, eh, la clase y no encontró la clase que le dijimos que estaba ahí. Ah, nos faltaba poner una S, vamos de nuevo, vamos a parámetros, abrimos nuestra operación. Y ahora, ¿listo? Tenemos nuestros tres tipos de documentos con nuestros tres de, y de ¿Por qué se ve tan chiquitito? Por defecto, cuando ese es el ancho. Recuerda bueno, que no le había hablado del ancho, cuando sí. lo teníamos en Por defecto, si nosotros no le ponemos nada al ancho, el HTML que se genera trata de ocupar la menor cantidad de espacio posible. O sea, ocupa, quiero que la primera vez que abrimos era un cuadradito chiquitito, después que cruzó el cuadro se agrandó para mostrar el mensaje, y ahora se agrandó lo suficiente para mostrar los datos y nada más. El tamaño de las fuentes se suele controlar así, ah ¿Sí? pero se puede cambiar también en la hoja ah. de estilo después podemos ver eso si quieren en las bocas de este tipo se pueden cambiar los tamaños del de puente y, y los colores y todo bueno un misterio menos sí. sí todo siempre va a buscar, va, va a tu archivo y quiere encontrar esa casa, fue al archivo y no encontró la casa, cuando vos cambiaste cuando vos guardaste el archivo le corregiste el nombre de la casa todo volvió a ir a ese archivo y está diciendo si la, eh, la casa porque le corregiste el nombre no. sí bueno entonces, o sea, acá le estamos diciendo cómo se llama la clase, acá está, le estamos diciendo cuál es el archivo, y acá le estamos diciendo cómo se llama la clase que tiene que buscar. ¿sí? Sí. Entonces, sí. Todo va y abre este archivo y viene a buscar esta clase. O le ponemos al nombre del archivo, eh, a la clase, adentro del archivo, el mismo nombre que ponemos acá, sí. o no van a sí, eh, Bien, entonces, misterio menos, ahora tenemos que saber cómo obtener esto, los datos directamente de la base de datos y no tener que estar inventándonos.